Hola gente, estamos en un nuevo video y pues ustedes se preguntarán de qué se trata este video Este video se trata de un juego de Google que se llama JKLM ¿Y de qué se trata este juego? Este juego se trata de que es como un tipo de diccionario, un juego de palabras En el cual el juego te va a poner unas letras Y tú después tienes que completar eh, esas letras con una palabra por ejemplo, por ejemplo, el juego te va a poner ES Y eh, tú tienes que completar la palabra, por ejemplo, ES, vamos y así básicamente el juego se trata de eso y pasaron cosas graciosas. Eh, estábamos con el Pedro y con el Fernández. Y pues bueno, sin nada más que decir, comencemos con el video porque la intro va a durar 8 años. ¿Qué? ¿Qué? Vino. ¡Vino! <risa> ah. ¡Leche! Lee también puedes poner. Lee. Oh, Lee con doble No el 1. ¡Ah! ¡Ah! ¿Era yo? ¡Sí, Qué ¡pendejo! Bueno. Casi De me explota. No, Aladín. <risa> ala, o sea, no, Mosca Cotmobile <risa> Cotonete <risa> Coto ¿Viste? Coto. Van ban, <risa> Y la mía ¡Ay idiota! Ay Liso. liso. Vete. Liso. No Pero es liso con ese. <risa> Te cagó. Iluso. Mira, mira. Qué difícil. Acostumbra. No es. No digamos, pues, No digamos. Acoso. Un acoso No diga acá. ur. Ur -tanto. <risa> Ur tanto. quería poner. pio PIO En la radio hay un pollito. pio pio Original. Orinar también podías poner. Bueno, sí. Odio. Odio. Odio. Ifel. ¡Ifel, Dios! Ifel. ¡Torre, Ifel! Eiffel, Eiffel, no, Eiffel, Eiffel, Eiffel, Eiffel, eh, eh, eh. <risa> Eiffel eh. ah, no, no, con E, y ya voy pues No, pues este es el voló, No pusiste Eiffel, Eiffel, Eiffel, Eiffel, con eh. ¿y yo voy eso Eiffel, No, pusiste, escribiste como Eiffel, Eiffel, Eiffel, Eiffel, Eiffel, Eiffel, Eiffel, Eiffel, Eiffel, Eiffel, Eiffel, Botón Mirosaurio Tarta, tarta, tarta, tarta Mimo Oso Baba <coughs> Ear ¡Cumear! <risa> Hermano, ¿por qué siempre me tocan tan complicado? ¡Patear! ¡Orar! ¡Sí, ay! ¡Para! Sí. ¡No, ¡Ni 10 un segundo me dan! Haz, ¡Haz bajo la manga! ¡Empezamos de nuevo! ¡No puedes poner no. la misma palabra dos veces! ¡No, sacamos! Éramos EA Sports, ¿qué? Pico, no sé, no se me acuerda de nada. Ya, cae aquí. ¿Sí? ¿Sí? GG is, -E vea, yeah, que normal. La altura, sabía que poner. Yo tampoco o sea, me tocaba ese y cagaba porque no sabía yo tampoco. Pierna. Sí puedes ponerlo. Sí. Oye, Fernando. Oye, te toca a ti. Para, que estoy haciendo algo, puta. Espérate un rato. Cosa, juego de mierda. Ya listo. Es rico. Apa. Y ahora, para, para. Jiji. No. no para, espérate puta, otra Chica, sí, nunca, no me sí, sí. poni no más con ají, eso ají, eco loca, eco, es solo podéis poner solo eco, eso, eco localización, oso, olimpo, olimpo, olimpo. Olimpo. Puff. Ni un segundo me dejaron. <risa> <risa> no. Olimpo es con N. No. Olimpo es con M. Olimpo es, es con M. ¡Pede! <risa> NA-RIS Escape. Escape. <risa> ¿Eh? ¿Eh? Soy imbécil y me llamo Julián, me gusta la pichula. Disculpa, mamá ¿Y El ¿El malo? ¿Qué? Ah, puta, la LCM <ríe> Peldaño, no, no, peldaño no Cagaste Culto, ah. culto. Da. Uh, o no. mira. espera. Esco. Esco. esco. esco. esco es como. Además. Además. la no lean lo que envían en el chat. Bueno, guay, yo tengo cuatro vidas, niño, niño, niño, cerdo, Eminem de <ríe> en... en... A. Empiezo, empiezo, empiezo, Nunca. nunca nunca ¿Sí? <ríe> empiezo, ¡Ándate Nunca. a la miércoles! Acostum... EA Sports ¿Qué? Es con ¿Qué? ese, es con ese... Ándate <risa> la miércoles Acostumbra No a estás tanto mo. No, comas esa cáscara de... Ajo Ahí Ahí Pai Pai No, bueno, se, el Pai se escribe pie Tomate Tonto Afrolatino <risa> Afortunado Gracias Era el que lo dijo Colo Colo <risa> Cólicos Colo Colo Colo ¡Inesta! preferido, on... Om... Om... om, Om... ¡Oye, qué? Oh, idea. Pony... Pony. Oye, no vale buscar en internet, no, te... no vale. Música que... de mierda, ¿por qué se me...? Ah, ay, casi lo sé? Convencer, convencer No vale buscar en internet, man No, igual, uh, no busqué, no que, O sea, busqué, pero no apareció ni una, ni una. Ga Bravo. Gabriel Ya puse Gabriel y no deja Gabinete gracias, lindo. Hi. No puedes repetir ah, no, dos sí. veces la misma palabra. Jara, jarrillo, jarrón. Jarra, jarro, jarrón, jarrillo. Estadio. No. Estadio. Tetas. Fernández. No, no te voy a dejar Fernández Fernández es con S, pendejo Con Z Con S <risa> Con S no funciona Si ¡Sí funcionaba Puta, puto, Con ese, Fernández con S Con Z No, prende <risa> Siempre, cuando pongo Me quita De, De Adiema Día de, de ma Día pu día muerte No es, es <risas> español Guarda mi chanchola Pes...camos Ándate a la miércoles. <risas> PSG PSG Toma, limpia de la patita. ¿Físico? Ah. He... Liso. Li. So. Liso. Li. So. Tonto. <laughs> ah. Okay. ¿Pero qué? ¿Pero qué, qué, qué empieza con Ay? El ganador al Pedro le atacaba la más complicada. Y ay, o oh, grosor. Dios, ¿por qué no me acordé cómo se escribía? No vale, está, está buscando en YouTube. <risa> YouTube. Está buscando en internet, no vale buscar en internet. El que busca en internet es maricón. <risa> inmaculada, inmaculada, inmaculada. <risa> inmaculada no sé <así> qué eso. <risa> Inmaculada Concepción, Inmaculada de colegio, no sé. Ya cago. <risa> ¡Eh! ¡Epa! Soy lolita. <risa> Atar. Uh. Oh va solo por ova ¿Sí porque? saca -sa a aquí. Mira. Piano, a zafata. Azafara. Momo. Es necesario, necesario, necesario. No, porque es necesario. Es necesario. Es necesario. Es necesario. Sí, sí, pero no me dio tiempo. Just... <risa> necesario. Nes, Una C, ahí está. No, no sabes no sabe ni cómo se escribe. Panes, panes, panes Pendejo. Órgano. Breve, tonto, oye, <ríe> qué tonas está ayer, sí, on. tonto de a on on oh, no. uh. Re. Aca oh, oh, oh, oh, gané. por fin gané. Era